Hola, en este vídeo mostraré el uso de las capas en GIMP. Podemos abrir GIMP dando en el icono de aplicaciones e invocándole con su nombre. Una vez abierto, podemos maximizar las ventanas, poniéndolo el programa a pantalla completa. Esto se puede hacer dando la tecla F11. Una vez hecho esto, podemos abrir una nueva imagen. En esta imagen la utilizaremos para mostrar el uso de las capas. A la hora de trabajar con capas es posible crear planos de comparación, los cuales pueden ser blanco y negro. Para ello, debemos pintar la capa con su color de comparación, como por ejemplo, este color oscuro 11. Igualmente, podemos crear otra capa de comparación, a la cual llamaremos comparación blanca. Y utilizar un color claro para él, como por ejemplo, el EEE. Una vez creados los planos de comparación, podemos crear otra nueva capa y en ella añadir un canal alfa. Este canal alfa es una transparencia. Para ello, podemos seleccionar toda la imagen y eliminar el, la imagen con suprimir, el cual se muestra en esta imagen como este símbolo. Podemos ver que la imagen ha desaparecido, aunque aquí parece que no se haya desaparecido, ya que se está visualizando la imagen siguiente, que era exactamente igual a la anterior que hemos modificado. La imagen que estamos tratando es la que está marcada con un poco más de negrita. Si sí, podemos bajar y seleccionar otras imágenes, o otras capas de la misma imagen. Una vez seleccionada la capa con la transparencia, podemos ver que si desactivamos la capa de comparación del fondo, podemos ver la otra capa de comparación. Igualmente, podemos duplicar la capa, dando clic en este botón. Podemos crear dos capas más, y aquí crearemos unos círculos de color, los cuales los pintaremos con colores básicos, rojo, verde y azul. Estos colores puros nos mostrarán cómo se mezclan los colores eh, siguiendo el, la luz. Podemos seleccionar todo otra vez para seleccionar otra vez la circunferencia. Igualmente podemos elegir el color verde y rellenar otro círculo verde. Posteriormente haremos el círculo azul. Podemos ver que los distintos círculos son los colores básicos. R, G y B. Rojo para el R para el rojo, G para el verde y B para el azul, lo cual concuerda con sus nombres en inglés. Además, GIMP permite la visualización de los distintos canales. Podemos visualizar las distintas, los distintos canales y cómo son vi visibles dentro de la imagen. Podemos desactivar un canal, viendo que este deja de mostrarse. Igualmente, podemos des desactivar otro canal, dejando únicamente uno de los colores visibles. Este uso de los canales es el modo típico y básico de los colores RGB de los ordenadores, sin embargo, también es posible pasar a otras configuraciones de color como CMYK, HSL o HSV, las cuales podremos ver en el, en el vídeo de los colores. En este vídeo veremos cómo operar las capas, ya que tienen distintos modos. Estos modos pueden ser normal, el cual muestra la capa superior en su totalidad, sin, sin transparencias, o puede ser el método disolve, el cual deja transparente parte de la imagen o el el cual borra ese color. Hay múltiples tipos de capas. Es propio experimentar con cada cual para ver cómo funcionan. Igualmente, podemos mostrar posteriormente, eh, siguiendo la documentación de GIMP, cómo opera cada capa, ya que algunas, algunas son operaciones matemáticas que se pueden explicar y comprender fácilmente. Otras, como por ejemplo estas últimas, son eh, operaciones de color en tonalidades, saturaciones y colores. El jugue es igual que es otra operación parecida al lightness o el brillo. La saturación es la cantidad de color. De no ser un color saturado sería un color pastel o un color oscuro. El color hace referencia a su rango de frecuencia, siendo el rojo, verde o azul, de valores 0, 120 o 240, creando así el círculo de color. Podemos operar esta imagen. Por ejemplo, utilizaremos para ello la opción light only en las dos en las dos primeras capas de tal forma que veremos cómo opera este modo de capa podemos ver que las zonas que eran de un color sólido ahora tienen un color distinto siendo un color amarillo cian y magenta estos son los tres colores básicos en el espectro de, de la pintura o de las tintas si mezclamos las distintas tintas obtendríamos el color negro por el contrario en el espectro de la luz, si mezclamos los distintos colores, obtenemos el color blanco, el cual podemos ver en el centro. Estos colores tienen mucha importancia, ya que permiten en ocasiones el contrastar unos con otros, siendo por ejemplo las visualizaciones amarillas más fácilmente contrastables con el azul, que es su opuesto. Igualmente, las visualizaciones de color cian, como en el cielo, son más opuestas al rojo, pudiéndose contrastar mucho más fácilmente, como por ejemplo con los rojos de la cara y el azul del cielo. Igualmente, podemos visualizar el color magenta, el cual se contrasta muy bien con el verde. Ahora, otra vez podemos visualizar qué es lo que pasa con los canales al activarlos y desactivarlos. Podemos ver que se activa cada uno de los colores. Igualmente, el fondo cambia levemente su tonalidad, ya que tiene un valor leve de color. Veamos qué más opciones tiene GIMP comentadas en su documentación. Los modos de capa tiene 21 modos de capa aunque existen eh, modos de capa heredados ampliando su número es aconsejable utilizar la última versión del número de capa la cual tiene un número superior ya que los modos de capa antiguos pueden consumir más recursos para ello podemos ver que la documentación de GIMP muestra dos imágenes para operar una blanca y otra con un monigote estas imágenes se utilizarán para volver a para seguir operando con el llavero y los patos, de tal forma que veamos cómo operan cada uno de los modos de capa en estas, utilizando estas imágenes como máscara, que es la imagen superior, y llavero sería la imagen de fondo por ejemplo, podemos ver la ecuación m más 1, lo cual sería para el modo adición o el modo normal el cual nos permitiría modificar la intensidad con la que esto se opera en todos los modos es posible seleccionar la intensidad con la que opera el mezclado de capa. En modo normal vemos que únicamente muestra la capa superior, sin hacer ninguna operación. Esto, en función de la, transparencia, de la transparencia o de la fuerza con la que se quiera visualizar la capa superior, mostrará únicamente la capa superior o mostrará también parte de la capa trasera o de fondo. El modo disolver. El modo disolver mezcla dejando pasar parte de los píxeles, mostrando unos sí y otros no. Esto puede ser utilizado como una especie de degradado. Se puede ver en más detalle cómo actúa el modo disolver. Modo multiplicar. Multiplica una imagen por otra. Podemos ver que esto suele ennegrecer la zona de la imagen, ya que al multiplicar generalmente se utiliza un valor de 255 como unitario, de tal forma que este eh, generalmente oscurece las imágenes, ya que si son oscuras, al multiplicar 0 por cualquier número quedará un número 0, y si multiplicamos un número intermedio, como por ejemplo 127, por otro número que no sea 255, este se verá reducido, mostrando una imagen más oscura. Dividir. Esta imagen hace lo contrario que multiplicar, eh, ya que divide... Después de multiplicar la imagen por 255, podemos ver que aclarea la imagen. En ocasiones estas operaciones son excesivamente fuertes, quedando muy oscuro o demasiada quemada la imagen. Demasiado quemado significa que hay zonas que son demasiado blancas sin necesidad de serlo. Igualmente podemos ver el modo pantalla, el cual es una operación más suave que la operación multiplicar y dividir. Podemos ver que en la operación dividir, hace una operación de m más 1, para no eh, caer en el error de dividir entre 0, lo cual daría infinito. En modo pantalla podemos ver que su operación matemática es un poco más compleja, sin embargo, eh, no la vamos a hacer a mano. Aunque es posible operar cada uno de los píxeles para intentar obtener el resultado querido, ya que es posible en algunos momentos eh, querer obtener valores precisos de los distintos píxeles. Esto es sobre todo útil para imágenes eh, que son reflejo de otros valores, obtenidas con microscopios electrónicos u otro tipo de datos, los cuales se muestren en imágenes. Solapar. Al igual que la opción pantalla, muestra también parcialmente la imagen, sin ser tan brusco como las operaciones anteriores. La opción blanquear. Podemos ver también cómo es la forma de sus resultados y cómo es la forma de su operación. La función ennegrecer. Y al igual que multiplicar, obtiene una imagen más oscura en, en los píxeles de tapados con la imagen superior. Generalmente, en las operaciones se puede utilizar o se puede comprender el blanco como transparencia y el negro como oscuridad. Al utilizar máscaras, estas también son eh, aplicadas con, con estos criterios, el blanco transparente y el negro opaco claridad suave. Vemos que da otro resultado levemente distinto. En ocasiones estas diferencias de resultados varían en función de si la imagen es clara u oscura, de tal forma que tendremos nueve tipos de operaciones que serán más útiles para nuestros casos, dependiendo de si la capa original o superior y la capa inferior es clara o blanca o si es oscura o tirando a negro. Podemos ver los tipos de operaciones de pantalla y de claridad suave. Igualmente podemos ver un ejemplo de cómo extraer el granulado. El granulado es una operación que utiliza un plano de comparación o un color de comparación medio de 127 o de 128 en función del programa. Esto nos puede ser útil en ocasiones para extraer las diferencias de una imagen con su imagen de comparación, como por ejemplo tras un desenfoque gaussiano, de tal forma que extraeremos los los detalles y posteriormente los podemos volver a utilizar esos detalles con combinar granulado, de tal forma que al extraer los detalles y volverlos a pegar, podemos volver a pegar varias veces el granulado, de tal forma que se vean aumentados los detalles. Igualmente podemos ver la opción diferencia, la cual da otro resultado. O por ejemplo, la operación suma, la cual da otro resultado más claro. Generalmente, estos... Estas operaciones están normalizadas a un mínimo de 0 y a un máximo de 255, para no caer en errores. Sin embargo, en otros programas, como por ejemplo OpenCV, se puede utilizar el formato en, en lugar de en 8 bits, en 16 bits, obteniendo resultados que sí que nos permitan incluir números negativos. Posteriormente podremos operarlos para visualizarlos en un rango 0.255. Sustraer o restar, podemos ver que da un resultado más oscuro oscurecer solo, vemos que da otro resultado, podemos ver que esto hace el mínimo, es decir, si tuviésemos zonas negras, las mostraría totalmente negras, al igual que clarear solo, que es la operación que hicimos previamente con los círculos, la cual muestra la imagen más blanquecina, mostrando únicamente las partes que son más brillantes que la imagen base. Igualmente podemos hacer operaciones en el tono, estas operaciones son menos intuitivas que las operaciones de clarear y de oscurecer, Igualmente, todas estas operaciones son realizadas en cada canal de forma independiente, de tal forma que los colores de la imagen se modifican. Existe otra forma de operar con las distintas imágenes, que es convirtiéndolas a otro sistema de color, como por ejemplo HSV. Este suele ser el modo más típico de operar con las imágenes para aumentar únicamente su claridad en función de otras imágenes, ya que de lo contrario modificaremos sus colores. Modo saturación. Cambia la intensidad con el que el color es visto, de tal forma que los colores claros se quedan en pastel y los oscuros se quedan en colores oscuros. Mientras que los colores más vívidos pueden ser los que tienen valores intermedios en caso de utilizar la saturación en el modo HSL, ya que el modo HSL utiliza... No, HSL utiliza el color blanco como color de máximo de, de máxima viveza de los colores. Sin embargo, en el sistema HSV, en HSV es el valor 50 el que muestra una saturación mayor siendo la saturación del color 100 o del color 0 lo, las saturaciones eh, pertenecientes al blanco y al negro. Igualmente podemos ver el, cómo opera el modo color, el cual es similar a saturación, o el modo valor, el cual es similar a luminosidad. El modo color y valor es en el modo HSV, mientras que en el modo HSL es saturación y luminosidad. Espero que estas breves... Muestras de cómo operan las capas les sean suficientes. Pueden leer esta documentación cada vez que quieran en, en Internet. En la explicación de cómo funciona la interfaz de GIMP, podemos continuar con las distintas opciones. Ahora le toca al modo imagen. Podemos ver que la imagen se puede duplicar, haciendo una copia de la imagen, la cual podremos modificar de tal forma que no se vea afectada la imagen eh, anterior. Para modificar en una imagen necesitamos tenerla seleccionada. Al igual, es necesario tener seleccionado la zona donde se va a operar la imagen. Podemos ver que la forma de pintar también puede escoger el modo de capa o de operación que se quiera realizar, de tal forma que ésta opere de forma distinta. Para hacer colores y saturaciones será necesario utilizar un color base, R, G o B, y utilizar su modo HSV de saturación, por ejemplo podemos ver que en esta imagen eh, opera el color azul únicamente pintándose eh, de forma saturada y Igualmente podemos ver en la luminosidad, pintar y ver cómo se modifica con cada uno de los colores En función de cuál sea el color que se vaya a pintar y cuál sea el color pintado, los resultados pueden ser muy distintos dando lugar a combinaciones muy curiosas. Es necesario practicar y conocer muy en profundidad los círculos de color para comprender cómo estas distintas operaciones operan y funcionan. También podemos modificar el modo de imagen. Generalmente es RGB, pero puede verse también en escala de grises. o en modo indexado, el cual sería como una especie de imagen GIF. Esta, esta edición no funciona por, porque al estar, esta, al estar en una grabación no me deja modificar la imagen. Igualmente, podemos convertirlo a una imagen de 16-bit, la cual puede ser útil si la imagen capturada está con profundidad de color mayor de 8-bit. Igualmente, si vamos a operar múltiples veces las imágenes o con curvas de color o en varias formas, es posible que sea aconsejable pasar a imágenes de 16 bits. Sin embargo, eh, no, es no suele ser necesario cambiar a un modo de 16 bits, ya que, ya que si no se hacen correcciones de color intensas en los rangos muy excesivamente claros o excesivamente oscuros, puede que no notemos diferencia. Igualmente, se pueden utilizar colores 32 bits de coma flotante, los cuales son más prácticos cuando los valores pueden ser negativos. Igualmente, podemos ver que la escala perceptual Gamma sRGB es activada siempre por defecto, aunque en, otras aunque en otras ocasiones puede ser recomendable la opción Linear Light para poder operar y obtener los resultados de suma eh, matemática esperable de forma, de, forma, eh, de forma que la suma sea una suma directa y no una suma ponderada posteriormente perceptualmente. Igualmente podemos hacer una administración de color, pudiendo utilizar otros perfiles de color eh, que sean acordes a la impresión o al sistema del monitor empleado o al sistema de la cámara de la cual proceden las imágenes, las cuales podemos calibrar y operar para obtener los resultados de, eh, que esperemos en la forma de visualización. Igualmente, podemos transformar la imagen, cambiando los colores en horizontal. Igualmente, podemos cambiarlos en vertical. Otra transformación es rotar 180 grados, lo cual es distinto que cambiar de arriba a abajo ya que son operaciones distintas. Igualmente, se pueden rotar 90 grados o hacer otra rotación cualquiera arbitraria, con un valor de ángulo cualquiera. Igualmente, podemos modificar el centro de rotación. Otras operaciones que se suelen ser típicas y básicas es el redimensionamiento del lienzo, pudiendo utilizar un lienzo más grande o más pequeño. En caso de ser más grande, podremos elegir si rellenar el resto con transparencia o con un color sólido, como por ejemplo el blanco el cual posteriormente podremos seleccionar para cambiarlo a negro, o utilizar directamente los colores ya previamente elegidos como color de frente y color de fondo. Una vez seleccionadas las dimensiones que queramos, las cuales podemos ajustar para que sean ambas medidas modificadas con la misma relación de aspecto, de tal forma que no se modifique la relación ancho-alto, podemos encuadrar la imagen haciendo clic en esta imagen y arrastrando con el botón derecho apretado. Igualmente, podemos elegir manualmente cuántos píxeles modificar o si estamos modificando la imagen con otras dimensiones que conozcamos, podemos utilizarlas. También podemos hacer clic en center para coger la zona central. Igualmente, podemos elegir si, si escalar una imagen o todo, si modificar el tamaño de una capa o de todas las capas. Igualmente, podemos escalar solamente la de las capas visibles o la de las capas linkadas a la capa activa, la cual está marcada en más oscuro. Igualmente, se puede activar si queremos eh, cambiar el tamaño de las, de las capas, de las capas de texto o no. Igualmente podemos cambiar posteriormente el tamaño de las distintas capas al lienzo. O cambiar el, el lienzo a la selección, de tal forma que la parte seleccionada es la que se recuadra en, el, en, el, en las nuevas dimensiones del lienzo. También podemos seleccionar las dimensiones de impresión o escalar la imagen, de tal forma que ésta sea escalada de una manera más pequeña, sin modificar sus proporciones dentro de la imagen, es decir, sin recortar los bordes exteriores. Este escalamiento podemos utilizarlo con, un, con distintos algoritmos de, in, de interpolación, pudiendo ser None el cual pixela la imagen, Linear, el cual obtiene un valor intermedio para eh, los distintos valores, o cúbico, el cual da un valor más fuerte para los valores más cercanos al valor eh, final. Igualmente, están las interpolaciones no alo y lo no alo, las cuales pueden ser también útiles, al igual que en otros programas la opción de interpolación lanzos. Sin embargo, suele ser bastante más rápida y en ocasiones de mejor visualización la opción cubic. Podemos ver que la imagen parece igual aunque está ahora mismo en un tamaño más pequeño. En ocasiones el rescalar puede ser eh, fuente de pérdida de calidad, por ello es recomendable hacerlo solamente en el último paso pudiendo guardar la mayor calidad posible. Igualmente, el rescalado de aumento puede ser posible para en algunas utilidades, ya que así aumentaremos el tamaño de la imagen pudiendo modificarla de una manera más precisa. Podemos ver que hemos utilizado las opciones de cortar a la selección o al contenido, quitando los colores que están en el contorno de la imagen. Igualmente, podemos deslizar las vías. También podemos unir todas las capas visibles. Estas pueden ser expandidas hasta el tamaño de la imagen o reducidas al tamaño de la imagen ya que las imágenes, las capas pueden ser de un tamaño superior al de la imagen. Ya que estas tras haber sido desplazadas pueden ser fuente de, de discrepancias con el tamaño de la imagen. Ahora probemos cómo funciona el, el unir las distintas capas, las cuales pueden ser las del grupo o las visibles o directamente Flatten Imagen, la cual eh, elimina todas las capas y aplana la imagen mostrando únicamente eh, la imagen visible como una nueva imagen activa. Podemos ver que han desaparecido las distintas capas, pudiéndose mostrar ahora únicamente la capa eh, creada y agrupada en, en una única imagen de superposición. Volvamos atrás dándole al undo history al paso anterior, teniendo otra vez las distintas capas para poder seguir jugando con ellas. Igualmente podemos añadir guías o configurar eh, la malla para posteriormente eh, visualizarla. Y... Igualmente podemos ver las, con, las propiedades de la imagen, al igual que los archivos de, de Windows o en Linux. Para ello podemos utilizar unos perfiles de color o añadir comentarios a las distintas imágenes. Igualmente podemos acceder a los metadatos, los cuales tienen una información más profusa acerca de, los, de las distintas imágenes, como por ejemplo el título del documento, el autor, el título del autor, la descripción, el, la valoración, la descripción del autor, eh, palabras eh, asociadas a la imagen, posibles copyright, eh, direcciones, en caso de empresas o, o de ser imágenes de algún tipo, se puede rellenar toda esta información de tal forma que sea fácilmente accesible y utilizada por otros programas, o por otros usuarios. Una vez modificadas y creadas las distintas opciones, podemos escribirlas en el archivo. Generalmente, los valores de longitud y latitud ahora son también recopilados por los GPS de los móviles. El Edit Metadata y el View Metadata son distintas formas de ver la imagen, sin embargo, es posible que... Eh, es posible que en la visualización, si no modificamos nada, sea más útil. Igualmente, podemos ver más opciones en la parte de imágenes. Veamos qué más opciones hay como capa. New Layer, la cual es para crear una capa nueva. Podemos ver que este tiene un menú eh, con más opciones que el duplicar capa, pudiendo hacer uso de todas las opciones, como por ejemplo, nombrar la capa, ponerle un nombre de categoría a la capa para poderla identificar fácilmente, Cambiar ya directamente el tipo de modo, aquí podríamos hacer uso de la otra mitad de los tipos de modo, los cuales son iguales. Sin embargo, eh, su, su uso puede ser distinto, de tal forma que eh, puede ser eh, distinto a la utilización de un tipo u otro. Sobre todo, es posible que las combinaciones de HSL y HSV den soluciones distintas en este modo legacy. Igualmente, modos de, de mezcla entre distintas capas o de composición al igual que cambiar la opacidad, ya que puede resultar ser necesario no utilizar la opacidad al 100%, haciendo uso del, de la visualización de la capa superior solamente en cierta parte. Es posible que al tratar las imágenes, este tratamiento sea en exceso. Modificando únicamente esta opacidad, es posible también eh, la modificación de cómo afecta el uso, el uso de la imagen a la imagen final. Igualmente, Podemos elegir distintas anchuras, aunque generalmente es recomendable que éstas mantengan las mismas dimensiones que la imagen. Igualmente se puede aplicar un offset, lo cual es distinto de un desplazamiento, ya que este elimina la, la imagen por la parte de la izquierda y la muestra por la parte de la derecha. Igualmente podemos ver que se puede rellenar con transparencia, blanco, color de fondo o color de frente. Podemos ver que se visualiza la capa. Igualmente podemos ver cómo es la operación de offset dentro de una imagen podemos hacer un offset, un offset a, a la mitad del tamaño de la imagen y ver cómo es el resultado. Además, puede dividirse en los resultados para operarlos y de tal forma que se centre el, la operación del offset. Igualmente, podemos ver cómo se, debe ser esto. Si ser que lo que se sale de la izquierda aparezca por la derecha, si se debe rellenar con el color del fondo o si se debe hacer una transparencia. podemos ver que se pueden hacer más tipos de capas. En lugar de aplanar, como se hizo con el comando imagen, la podemos crear con capa a partir de lo visible, de tal forma que no se eliminen las capas anteriores. Posteriormente, deberemos, podemos eliminarla o dejar de mostrarla para poder seguir viendo las imágenes inferiores y poder hacer uso del movimiento de las distintas capas. Igualmente, podemos observar qué es lo que pasa cuando la opacidad es parcial, ya que así se muestra solo una parte de la imagen. La superposición, en caso de ser ambos colores iguales, parece que no se muestra. Sin embargo, en otras operaciones de capa puede ser, puede ser percibido para algunos tipos de colores intermedios. Sin embargo, para los colores RGB, al ser ya máximos, es posible que estos tipos de capa no, no se vean. Por ejemplo, utilicemos la operación resta para ver cómo se opera con distintas intensidades. Podemos ver que al restarla al 100% la imagen desaparece. Sin embargo, si la opacidad solamente es parcial, desaparecerá solamente parte del color. Lo cual, con estos colores aparece a partir del 50%. Ya que el uso del, del tipo de imagen perceptiva es distinto. Sin embargo, podemos cambiar la precisión a Linear Light. Y ver que su modificación de colores y de intensidad en la operación es distinta. Igualmente, podemos crear... Grupos para las distintas capas. Esto nos ayudará a organizar las distintas capas, pudiendo activarlas y desactivarlas todas en conjunto. También podemos utilizar este botón para activar y desactivar los distintos grupos de capas. Podemos ver que podemos desactivar la visibilidad de las distintas capas. Igualmente, si desactivamos el grupo de capas, se desactivan todas ellas en conjunto, de manera que es más fácil y más sencillo de utilizarlo, siendo mucho más práctico. Igualmente, se pueden enlazar distintas capas. Para ello, podemos seleccionar una capa y darle clic al botón del enlace, el cual aparece como una especie de cadena. Igualmente, en las capas, las podemos clasificar y marcar con distintos colores. Ello lo podemos hacer en layer atributes y eligiendo un color, de tal forma que posteriormente no sea fácilmente identificable de qué tipo de imágenes estábamos, estábamos hablando, de tal forma que éstas aparezcan eh, agrupadas por colores. Una vez que deshacemos el que eliminamos el grupo, se eliminan todas las capas. Bueno, seguimos con el menú de capas. Se puede duplicar la, la capa, lo cual suele ser más práctico que crear capas nuevas. Unir las distintas capas, ya que una vez operadas las capas, estas se pueden juntar para que su resultado sea aplicado con, otra, con otro tipo de operación distinta. Por ejemplo, podemos seleccionar... La primera capa, la cual se operará con la siguiente, al hacer merge Down. Esta da como resultado una capa que se pone en modo normal. Esta la podemos volver a pasar al modo que teníamos elegido anteriormente, como el Lighten Only. ¿Por qué están desapareciendo las capas? En ocasiones es posible que no sepamos por qué ocurren ciertas cosas Por ello podemos volver a un estado anterior Como por ejemplo cuando pusimos el tipo de, de modo de capa Una vez que cambiamos a un estado anterior Si hacemos una modificación en ese estado Eliminaremos todas las modificaciones posteriores por ello, es posible que sea recomendable duplicar la imagen, yendo a Imagen Duplicate. Esta, como podemos ver, nos muestra la imagen. Sin embargo, no elimina todas las modificaciones hechas, ya que las modificaciones sobre la imagen no se copian en una nueva imagen. Así, podemos volver a un estado anterior, de tal forma que podemos operar en él, y si queremos posteriormente hacer modificaciones o recuperar el tipo de operaciones que realizamos en el modo anterior, podemos seguir visualizándolo. Sin embargo, esto puede hacer que, que tengamos dos imágenes abiertas, consumiendo más recursos. Lo cual, generalmente, para imágenes normales de, de menos de 2000 por 2000 píxeles, suele ser eh, insignificante. Igualmente, podemos ver que podemos navegar por las distintas capas, dando clic en página hacia arriba, página hacia abajo, o home y end, o sea, inicio y fin. Igualmente, podemos ascender las distintas capas o bajarlas o moverla hacia, hasta el fondo, hasta arriba del todo o hasta abajo del todo podemos ver cómo se mueve una vez que está seleccionada va subiendo capa a capa o seleccionando podemos hacer movimiento hasta la capa superior igualmente podemos hacer uso de las máscaras las máscaras es otra operación que al igual que la transparencia nos permite modificar, hacer modificaciones en la transparencia de una imagen sin, sin modificar la imagen por ejemplo, podemos ver que hemos creado una máscara lo cual es esta imagen blanca que se muestra a la derecha de la imagen del punto azul. Esta imagen blanca es la transparencia que nos permite mostrar la imagen hacia, hacia atrás. Sin embargo, podemos pintarla de negro. En caso de hacerla, pintarla de negro la convertiremos en opaca, no mostrándose en, en las zonas inferiores. Podemos ver que al pintarla de negro deja de poderse observar a pesar de que en su imagen sigue siendo visible. Esto nos puede permitir ver una imagen con transparencias de una manera distinta, de tal forma que si desactivamos la máscara, lo cual se puede realizar, volvemos a tener la misma imagen, sin haber perdido la información de la imagen, de esa capa. Esta máscara también puede ser activada para ser editada de una manera más fácil. Igualmente, se pueden seleccionar y pegar otras imágenes en las máscaras en lugar de pegarlas en las imágenes. Sin embargo, las máscaras son únicamente imágenes en blanco y negro, siendo estas en escala de grises. El valor de cero significa color negro o no visualización, y el color blanco, 255, significa transparencia total. El resto de los valores intermedios son, son posibles. Igualmente, podemos hacer uso de gradientes o degradados, de tal forma que se muestren o se modifiquen los colores dentro de, de la transparencia. O, o se modifiquen los colores de la máscara. Para ello necesitaremos tener seleccionada la, la máscara y que sea lo que se visualiza de la imagen, ya que podemos elegir tanto que sea lo que se edita como que sea lo que se visualiza. Una vez que seleccionamos cuál es, podemos crear un mapa de degradados, siendo transparente u opaco, y podemos posteriormente ver cuál ha sido su resultado, reactivando el estado de la máscara podemos ver que ahora existe un, un degradado de la imagen, de zona visible a zona transparente. Las máscaras suelen ser la forma más, más, más versátil de utilizar eh, las transparencias en GIMP, siendo aconsejable el uso de máscaras. Sin embargo, una vez realizadas las operaciones, es posible contra, eh, contractarlas en la imagen final. Podemos ver que la operación transparencia en ocasiones no es igual que la operación máscara. Sin embargo, eh, muchas veces puede ser igual de aplicable métodos en máscara como en transparencia. Podemos igualmente añadir máscaras únicamente a selecciones o, o a canales. Las transparencias muestran unas propiedades bastante parecidas a las de las máscaras. Igualmente, se puede semiaplanar las imágenes para quitar las transparencias. Es decir, poniendo en la imagen eh, la el color del fondo de que se visualiza. Igualmente, se pueden hacer transformaciones en toda la capa, al igual, igual que en las imágenes. También podemos reducir el tamaño de cada una de las capas, o modificar el offset desplazándolas hacia los lados, al igual que las imágenes. También se puede ampliar automáticamente el tamaño de la capa al tamaño de la imagen, o escalar cada una de las capas, de tal forma que el resto de las capas no se ve alterado. Esto... Eh, nos, deba, nos llevará también en ocasiones a tener que elegir cuál es, el, cuál es la zona en la cual debe quedar la, la nueva capa Generalmente empieza centrada, sin embargo es posible que necesitemos posteriormente desplazarla Igualmente, se pueden realizar selecciones para posteriormente eh, disminuir el tamaño de la capa al, al tamaño de la selección. Podemos ver que el tamaño de la selección puede tener un tamaño cualquiera, de tal forma que una vez cortada se recorta a los límites del borde de la capa. O sea, los bordes cogen las dimensiones mayor e inferior de, de cada una de los ejes X e Y de la capa para recortar un, re, un, un rectángulo cuadrado. Igualmente, podemos recortar al contenido, en caso de que los laterales o el fondo sean color plano. Además, podemos hacer diferencias entre capas, lo cual opera con la operación resta. Bueno, eso ha sido todo en lo que respecta a los modos de capa, las imágenes y las capas y cómo, y cómo operarlas. La operación con capas es una operación que permite posteriormente sus modificaciones, de tal forma que es mucho más sencillo y mucho más fácil utilizar GIMP. De no ser así, una vez realizada una operación, esta se queda permanente, de tal forma que ya no puede ser remodificada. De esta forma, operando con capas, podemos modificar y cambiar las decisiones sobre operaciones realizadas previamente si todavía seguimos teniendo la información de las distintas capas y de las distintas máscaras. Por ello, es recomendable mantener cada una de las capas y activar o desactivar únicamente su visibilidad. Igualmente, para operar con ellas, podemos agruparlas, de tal forma que podemos hacer un grupo de capas eh, ya obsoletas o inactivas, de tal forma que éstas no se visualicen en su conjunto y pudiendo operar en el resto de las capas, las cuales es posible que queramos que estén en su parte superior. De tal forma que vayamos creando nuevas capas y nuevas modificaciones y podamos acceder a, a modificaciones o a imágenes previas. Si vemos que tenemos eh, saturaciones del tamaño de la RAM, es posible eliminar todas estas capas ya no utilizadas y eliminarlas, al igual que el historial de deshacer. En el menú de capa podemos que además de, de duplicar las capas, las podemos unir. Esta unión hace la operación. Igualmente podemos añadir o quitar la máscara desde su menú de una manera rápida. Al igual que la operación con, con máscaras y a través de la transparencia, es posible la creación de otra utilidad, que es la máscara rápida. La máscara rápida se activa a través de esta esquina, la cual está en las, en las regletas, pudiendo hacer clic en ella y visualizando que se convierte en un color rojo. Este color rojo se puede pintar de negro, de tal forma que se vuelve opaca u oscura. Esta máscara rápida puede ser práctica, sin embargo en ocasiones puede no ser útil. Igualmente podemos ver que en las regletas podemos activar también el menú, hacer zoom en ajustado a la imagen o hacer una previsualización en pequeño de la imagen para navegar por la imagen. Bueno, eso ha sido todo del menú imagen y capa. Espero que les sea práctico y útil. Adiós.